El techo de salimos dichosos para que no lo hicieran. Y le doy gracias a, al presidente de la Junta Vecinos, que si no hubiera sido por él. Nosotros habíamos notado, abajo de una, no tuviéramos mojando a este ahora, que cuando llovía teníamos que andar ahí con la cama jalándola y los títicos para arriba y para abajo. Primero ellos llegaron y e hicieron un censo, la compañía Techo. De ahí se fueron a la capital, hicieron una evaluación, eh, rifaron unos cuantos barrios y este tuvo la oportunidad de que salió el esto. Entonces ellos vinieron y me avisaron que aquí nos habíamos sacado 40 viviendas. Y que adelante iban a ser 15 casitas. Entonces ellos vinieron, hicieron un censo de nuevo y buscaron la casita más mala para hacer adelante para dentro de enero seguir construyendo, completar las 40 casas. Un avance extraordinario. Yo me siento feliz porque en la lucha que he tenido aquí en esta Junta de Vecinos, hay junto de ellos, hemos logrado ahí junto del señor Camilo, que es el presidente de de 36 juntas de vecinos que habemos aquí unidas, y él siempre nos da la mano amiga, y hemos triunfado gracias a Dios.